Esta es una guía para impartir los cursos en línea. Esta es una guía para y para disipular desde el principio a los creyentes o recién convertidos. La verdad es que alguien que haya sido creyente, aun cuando tenga muchos años siéndolo, si no ha sido disipulado, es importante empezar desde el principio para que su crecimiento sea sostenido, para que su crecimiento sea sólido. Entonces, eh, en este tiempo, y es un tiempo histórico en el cual nos hemos visto obligados a um, recurrir a las computadoras, ya las clases de la, de, de la primaria, de la secundaria, de la prepa, durante un tiempo fueran 100% en línea, ahora son de manera híbrida, parte en línea, parte presencial. Eh, es importante eh, saber cómo hacerlo, saber cómo disipular y poder hacerlo en línea. Entonces, lo primero que tenemos que considerar aquí es qué plataforma vamos a usar. Hay muchas, hay muchas opciones, hay muchas alternativas. La verdad, la más efectiva, la que menos datos consume, la de más fácil manejo, y sobre todo porque da 40 minutos gratuitos es la aplicación Zoom. Entonces yo he creado una cuenta por única vez para poner este ejemplo eh, y vamos a empezar desde cero. Cómo crear esa cuenta en Zoom, luego cómo abrir el Zoom y cómo utilizarlo para dar estas, para poder dar, estas clases en línea. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer, pues, es abrir nuestra aplicación de Chrome. Aquí está abierta la aplicación de Chrome y escribir en la barra de tareas zoom.us. ¿sí? Le damos Enter y entonces aparece acá, eh, eh, aparece aquí la página de Zoom Obviamente, como no hay nada, le vamos a decir aquí, regístrese, es gratuita. Entonces, le hacemos clic en, regístrese, es gratuita. Nos pide el día, mes y año de nacimiento. Pues yo le tengo que poner aquí el 10 de enero. Estoy, estoy poniendo una fecha arbitraria. ¿eh? Estoy poniendo cualquier fecha. No es el día en que yo nací, pero... Este voy a, a ponerle de 1983, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Vamos a buscar eh, 83, vamos para allá. Eh, pero aquí se supone que pues debes poner la fecha de tu nacimiento. Entonces buscamos el año. Yo voy a estar poniendo esta fecha inventada. Es una cuenta que dice por única vez para este propósito de explicar cómo dar los cruzos en línea y se le dice aquí continuar. Entonces ya nos pide la dirección de correo electrónico. Voy a poner la cuenta que yo creé, Alberto Acevedo Hernández arroba gmail. Noten cómo pues esta cuenta pues está In, in, inventada, pero es una cuenta real. Alberto Acevedo es con V, ¿no? Alberto, a ver, la pongo otra vez, Alberto Acevedo Hernández, arroba gmail.com. Estoy poniendo Alberto con V, que pues no existe así, pero bueno, es nada más para motivos del ejemplo. Entonces, aquí le digo registrarse. Sí, y dice aquí, correo electrónico enviado. Dice, hemos enviado un correo electrónico a Alberto Acevedo Hernández arroba, Gmail. Pulse en enlace de confirmación en el correo para comenzar a usar Zoom. Entonces, obviamente, tengo que abrir el Gmail. Tengo que abrir mi correo. Y ya que lo abro, pues veo que aquí tengo, es una cuenta nueva, es una cuenta de recién creación y tengo aquí el correo que dice active su cuenta de Zoom. Sí, vamos a ponerlo hacia acá y lo abro. Acá voy a ponerlo otra vez recibido y dice aquí active su cuenta de Zoom. Entonces, abro acá y nos dice, le damos la bienvenida a Zoom Alberto Acevedo Hernández y tengo que presionar el botón que dice activar cuenta. Entonces, ya aquí me, me dice bienvenido a Zoom y me pide mis datos, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner Alberto con V. Esta cuenta, pues, la voy a borrar luego. Acevedo. Hernández. Perdón, Alberto Acevedo. Y tengo que crear una contraseña que sea fácil que yo recuerde. Cada quien tiene que crear su contraseña. Propia, este, y aquí nos dice para educadores: selecciona esta opción si está iniciando sesión en representación de una escuela o organización. Eh, solamente si tienes tú la documentación de una escuela este, que da clases para niños menores de 18, se marca esto, pero pues eh, ahora sí que. Eh, no se marca porque no somos educadores oficiales, sino espirituales. Y damos clic en, con, en continuar y eh, ya guardamos la la contraseña, le decimos aquí que sí, sí, para que nos las eh, guarde y nos pide ahora que confirmemos nuestra identidad introduciendo la contraseña del correo. Eso pues tuviste que haberlo creado antes, ¿no? Entonces eh, ya está a, a activado y aquí nos da la opción de hacer una reunión de prueba. Eh, ese es el primer paso que hay que dar. El segundo paso que hay que dar es que hay que descargar, ¿sí? Hay que descargar la aplicación Zoom, ¿sí? Eh, aquí en lo que eh, aquí le pones acá arriba descargar, descargar Zoom, ¿sí? Aquí Aparecen varias, varias, o, varias opciones. Hay que ir preferiblemente a donde diga zoom.os y aquí dice Download Center. Y nos dice aquí centro de descargas, cliente Zoom para no es. Y le damos aquí clic en descargar. Yo, yo nada más voy a darle clic y como un ejemplo, porque yo ya lo tengo instalado acá. Entonces, eh, eh, cuando, cuando cuando hacemos esto, se comienza a descargar la aplicación Zoom en nuestra computadora, tiene que ejecutarse y ya entonces ya se puede abrir. Eh, no quiero entrar en muchos detalles acerca de esto, hasta después de haber visto la. Cuestión de los cursos. Ok, entonces ya tenemos instalado Zoom en nuestra computadora y eh, en este caso, pues a mí no me deja. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el Zoom. Entonces, en el siguiente video les voy a explicar. Este es el primer video y lo estoy grabando desde Zoom. En el siguiente video les voy a explicar lo básico de cómo usar Zoom para Poder dar los cursos ya habiendo entendido cuál es el procedimiento. Entonces, para empezar ya a dar los cursos propiamente, para ya eh, iniciar a compartir los cursos en línea, ya que tengo la plataforma que eh, pues elegí yo, que es en el eh, en, en el Zoom, vamos a entrar a la página de Fundación Emanuel, que es fundación-medioemanuel.com. Entonces, yo allí me meto en el explorador y se abre y se abren todas estas opciones que están aquí. Voy al apartado que dice cursos, hago clic en cursos y vamos a iniciar desde cero. Aquí habla de que nos podemos disipular desde el principio y vamos a iniciar con los primeros rudimentos vamos a suponer que le estás dando los primeros rudimentos a alguien entonces haces clic aquí en primeros rudimentos ahora esto no necesariamente eh, lo puedes hacer en zoom o vía zoom puedes utilizar a partir de aquí para dar el curso desde tu eh, desde tu aplicación móvil, desde tu computadora, también lo puedes hacer dentro de una televisión inteligente, una Smart TV, entrando allí a la opción de e e Explorador, pones arriba fundación-emanuel.com y se te abre esto y llegas acá. Entonces le damos aquí clic a primeros rudimentos y se nos va a abrir eh, este este, este curso aquí se nos abre primeros rudimentos y lo primero que nos dice es autodidáctico, tome las lecciones por ti mismo y resuelve las tareas en línea. Pues bueno, si yo voy a dar una clase, si yo voy a dar un curso, lo primero que tengo que hacer es tomarlo yo. Entonces, el primer paso que tenemos que dar es nosotros Tomar la clase por nosotros mismos. Esto nos lo dice en la siguiente sección que se llama instructor. Dice imparte las lecciones a otros en línea o presencialmente. Antes de impartir cada lección prepárate viendo el video explicado y toma notas de las respuestas a las preguntas cada vez que aparezca el símbolo explicar. Y ya luego viene la opción en línea y la opción presencial. En la opción en línea dice usa los siguientes videos para impartir cada lección, pausa el video cada que aparezca el símbolo explicar y explica con tus propias palabras, esto ya va a ser en la parte práctica, ahorita vamos a la parte de la preparación, aquí viene toda la explicación de cómo se hace presencialmente y, y todo lo que todo lo que necesitas, pero vamos a eh, a enfocarnos primero en la preparación que debes tú tener antes de empezar a dar el curso. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ver el video explicado. Entonces, voy a hacerle aquí clic en el video explicado y se me abre la pantalla Panorama general. de YouTube la Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas. Y empieza a reproducir el curso. Este curso explicado dura 48 minutos. De hecho, los cursos explicados duran entre 45 y 50 minutos como máximo. Entonces, yo aquí pues veo esta explicación, pero noten antes. Aquí quiero que noten algo. Aquí dice panorama general de la Biblia. Aquí empieza este video instructivo. Pongo el audio. Ha inspirado a muchas personas. Este video tal y como está va a aparecer en la clase que tú vas a dar como instructor. Vamos a adelantarle un, un poco. Sí. Y aquí empieza a leer el contenido de la lección tú sigues pues corriendo esto y entonces eh, en, eh, en este punto lo dejo eh, correr que se ver en el índice de una Biblia en las primeras páginas la Biblia es la palabra de Dios en el momento en que tú ves este símbolo tienes que ponerle pausa porque este símbolo esta carita significa explicar y aparece una pregunta acá esta pregunta dice por qué podemos asegurar con toda certeza que la biblia es la palabra de dios tienes que tomar notas de lo que se dice en el video, no para que las leas textualmente sino para que lo expliques con tus propias con tus propias palabras que tú expliques con base a lo que escuches en el video, que dura de entre 10 y 12 minutos, puedas contestar esta pregunta. ¿Por qué podemos asegurar con toda certeza que la Biblia es la palabra de Dios? En el video que vas a compartir tú no va a aparecer este, eh, este video. Este video es para que tú tengas información de cómo debes contestar esta pregunta. Eso es lo que te va a tocar a ti básicamente. Voy a correrlo un poquito para que tengas un poco más de idea. De Dios, por el cumplimiento de sus profecías. Ahí ya dio un tip, ¿no? Podemos asegurar con toda certeza que la vida es la palabra de Dios por el cumplimiento de sus profecías y voy tomando notas en un blog, en un cuaderno, etcétera. En el Antiguo Testamento hay más de 300 predicciones concernientes al Mesías y su primer venida. Ahí ya nos dio otro dato, ¿no? Hay más de 300 profecías concernientes a la venida de Cristo. Que Jesús cumplió cuando él vino a la tierra. Bien, existen muchas profecías que podemos observar. La Biblia dice que él nacería de una virgen. Aquí puedes tú mencionar, Ray Viola, eh, pastor de Coinonia Fellowship, mencionó esto, o simplemente toma los datos que te den. Entonces, vamos a, a adelantar nuestro video. Trae bastante información muy útil, mucho muy útil, que te va a dar a ti la pauta para que en máximo 10 minutos contestes a plenitud a quien le estés dando clase, ¿por qué podemos afirmar que la Biblia es la palabra de Dios? Y luego continúa con el texto. permanece. Así también con la Biblia, palabra de Dios, la gente la ha atacado por años, pero esta permanece y los que la atacaron perecido. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Santa Biblia es el libro especial de Dios. Este no es como los demás libros. y aquí eh, acá esto se lee porque es el video explicado pero eh, cuando ya lo tienes como instructor ahorita lo vamos a ver ya no hay ningún audio solamente en algunas partes ilustrativas pero esto ya le tocaría leer que al sobre, que da la clase sobre. no entonces eh, avanzo un poquito más otro poquito más y Vamos a ir viéndolo, oyéndolo. Eh, continúa aquí, eh, salen pues los, eh, los textos. Sigue, sigue, y yo voy y, y leo hasta que me encuentro... Y nos enseña a hacer lo correcto. Ese es el propósito. Hasta que Biblia. me encuentro con otra vez este símbolo, que es el símbolo para explicar tengo que poner pausa, anotar la pregunta ¿Cuál es el propósito de la Biblia desde el principio? Tal y como lo revela el plan de Dios para nosotros y tengo que escuchar la explicación e ir tomando notas, escuchémosla durante un durante un minuto como ejemplo. Que seamos sabios, que tengamos una herramienta útil para la vida algo que utilicemos para ser mejores personas, para hacer de este mundo un lugar mejor. Segunda de Pedro uno y 4 dice Mediante su divino poder. Entonces así pues así pues de ese modo yo voy viendo eh, cada vez que aparece este símbolo. Aquí aparece otra vez cuál es el propósito de la Biblia del principio tal y como lo revela el, el plan de Dios Continúa, ¿verdad? La pregunta que ya nos había hecho. Y sigo y tengan mucho cuidado acá. Eh, aparece otra vez eh, el siguiente recuadro y observen cómo en el video que sigue dice: ¿Qué es la Biblia? Esto quiere decir que este video tampoco va a estar en el video que tú vas a impartir, pero tienes que sacar notas y datos de acá para explicarlo, y así cada vez que te topes con este símbolo, tienes que tomar notas, porque eso va a ser lo que te toque explicar, todo, todo lo demás que aparezca en el curso, simplemente te va a tocar leerlo, No, entonces ya lo ves todo ya tienes tus notas y entonces ahora nos vamos aquí eh, nos vamos aquí a pues propiamente ya ya ver qué qué es lo que sigue no entonces en línea dice usa los siguientes videos para impartir cada lección, pausa el video cada que aparezca el símbolo explicar, ¿sí? Entonces, eso ya lo hicimos, ya lo ex, explicamos, eh, eh, eh, ya vimos estos eh, eh, videos, ¿no? Ya vimos el, el explicado uno y en donde eh, eh, preparamos nuestra clase. Entonces, paso uno es preparar nuestra clase conforme a el video explicado. Luego, cuando lo voy a dar en línea, voy a usar el video del, ins, del instructor. El consejo que yo siempre les doy es que descarguen. Aquí dice descargar y aparece una leyenda acá en donde dice Google Drive no puede analizar este archivo en busca de, de virus. Mire, les aseguro, no hay ningún virus. Así lo hace Google Drive con cualquier archivo que supera los, los 64 megas, pero es seguro que lo hagas. Dile siempre aquí descargar de todos modos y ya empieza el proceso de, de descarga que se puede ver en la parte de acá abajo, ¿no? Lo empieza a descargar, a veces pues tarda un poco, a veces tarda menos, todo pues depende del ancho de banda que tú tengas. Yo les recomiendo descargar porque así no dependes de si hay buena señal y así no consumes más señal eh, eh, eh, eh, y únicamente le dejas al zoom todo, ¿no? Entonces aquí ya lo, ya lo descargó. Y lo muestro en carpeta, ¿no? Lo muestro en donde se me quedó grabado y puedo ver que esto quedó grabado en esta carpeta que está acá. Y pueden verlo acá. Aparece como D01 la Biblia Instructor. Hago doble clic en esto y ya se abre en el explorador. Eh, eh, eh, Windows trae un. Eh, explore, digo, trae un reproductor de videos que es muy, muy bueno. En el, en el video que sigue, les voy a explicar cómo cuando lo abres, lo tienes que colocar de un lado, hacerlo más chico, alargarlo, para que pueda aparecer todo bien y tú puedas tener el control sin que se note cuando mueves los. Los controles tú. Aquí puedes darte cuenta que el video inicial está allí tal cual, está ahí sin moverse para nada. Voy a darle audio. Así que solo aceptaron el antiguo y nuevo testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Entonces ahí Pero, ¿cómo está. es que una colección de? Ahí está con audio. Entonces avanzamos, Este es el que ya vas a usar tú para dar la clase. En el video que sigue vamos a ver cómo se hace en Zoom. Entonces aquí eh, en, cuanto, en cuanto este video acaba y le voy, y le voy a restablecer el audio. Si sí, se oye la música de fondo y luego esto ya no trae audio, tengo que leerlo yo. Esto es lo que me toca leer a mí, a mí como instructor me toca leer esta, este, eh, esta parte, ¿no? O las partes que no tienen audio. En este caso, la Biblia, el libro más importante de todo. Ojo, fíjate cómo en la parte inferior derecha van a aparecer tres puntitos negros y luego se van a volver blancos, avisándote que va a cambiar de esta diapositiva a la que sigue. Observa. Aquí están y hace el cambio. Luego leo, la Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo. Esta sobrepasa consistentemente la venta de cualquier otro libro. Sin embargo, millones nunca la han leído. La Biblia es traducida a más idiomas que cualquier otro libro en el mundo. Suponte que me atrasé o que leí muy lento. Aquí le puedo poner pausa cuando veo que estos tres puntitos aparecen. Sí, porque me está avisando que ya está por cambiar esta lámina, está por cambiarla por otra. Entonces, puedo poner pausa. En el siguiente video lo vas a ver ya todo en grande desplegado, pues eh, esto únicamente es para que tengas el panorama gene, eh, general de cómo dar el curso. Obviamente tú ya tomaste este curso. Y ahora lo estás dando, ¿no? Sigues leyendo. Eh, ojo aquí, lees. Puede ser que no leas, eh, que, que leas con lentitud. Por eso aparecen aquí, aquí aparecen los tres puntos negros que luego se vuelven blancos para marcarte el cambio y que tú le puedas poner pausa a tiempo. Pues porque luego estamos, pues, eh, estamos leyendo. No alcanzamos y se nos pasa y no sabemos cuándo va a cambiar de una diapositiva a otra, esto te lo avisa repito, con los tres puntitos negros aquí están y los tres blancos, entonces aquí continúa, tienes que ir leyendo esto, los tres puntitos también están porque si Dios te muestra algo muy importante que el Espíritu Santo te está revelando, no lees, pues puedes ponerle pausa antes de que cambie a la siguiente lámina, cada lámina tiene estos tres puntitos, cada una, ahí están cada una te muestra el cambio y es y está hecho para eso, para que te dé tiempo para leer, para que lo pauses cuando no te dio tiempo o para que lo pauses cuando dio una, alguna palabra, por ejemplo, ya leíste todo esto y Dios te mostró algo y antes de que cambie, fíjense, están los tres en blanco, cuando llegan los tres en blanco, el siguiente, el siguiente segundo y ese cambio, entonces aquí lo paras y explicas algo que Dios te mostró en ese momento, no abuses de eso porque acuérdate que hay explicaciones que dar y la clase debe darse máximo en media hora, 45 minutos, una hora cuando mucho y cuando alguien es nuevo, con media hora es más que suficiente. Entonces, eh, el, el utilizar Zoom, que te da 40 minutos, es suficiente. Aun cuando, en cuanto te saca, pues puedes entrar otra vez sin ningún problema. Entonces, aquí sigues. Vamos a, vamos a, a vamos a, a, a adelantarlo un poco. Aquí llegamos a la Biblia es la palabra de Dios y ojo, observa. Aquí sale la pregunta, ¿Por qué podemos asegurar con toda certeza que la Biblia es la palabra de Dios? Y es la misma pregunta que vimos en el video explicado. Sin sí, el video. Aquí ya tú tienes que ponerle pausa y explicar de las notas que tomaste tú con tus propias palabras, ¿Por qué podemos asegurar con toda certeza que la Biblia es la palabra de Dios? Esto sigue corre, corre, corre, corre y entonces pues llegamos acá a la siguiente aquí está la siguiente unigénito, pregunta para que todo el que cree aquí en él, está leyendo él no Juan se 3, pierda, 16. sino que tenga vida Porque eterna, y después de eso el propósito de la palabra, esto lo tienes que leer tú los puntitos aparecen aquí míralos, acá están y entonces aparece, cada vez que esto salga tienes que poner pausa cada vez que te aparezca el símbolo, tienes que poner pausa porque aquí debes tomar de tres a cinco minutos, dependiendo de cuántas preguntas hayan en cada clase, y responder cuál es el propósito de la Biblia. Pues ya lo oíste, ya viste la explicación más lo que tú añadas. Aquí se trata de que tengas la base de las respuestas que hay en el video explicado y que eh, ahora puedas tú... Eh, explicarlo con base a eso y agregarle de tu cosecha de tus propias palabras pues hacerlo tuyo y así eh, eh, eh, explicas esto le pones play aparecen los puntos aparece el texto base lo vamos a dejar correr. desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras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 Y segunda de Pedro uno, tres y 4 Mediante su divino poder. Dios... Entonces, avanzamos hacia lo que sigue, y lo que sigue es la pregunta, ¿Qué es la Biblia? Y aquí lo pausas otra vez, explicas con base a lo que ya estudiaste, y así hasta que termina la clase, ¿No? Aquí la clase está tal cual, si te das cuenta, este, eh, este video dura eh, tan solo en su totalidad, eh, puedes verlo acá, vamos a ponerle el, el play, dura 32 minutos, aquí estoy pues moviendo el mouse acá abajo, dura muchísimo menos, 48 dura toda la eh, explicación, 32 minutos dura este video, entonces quiere decir que tienes unos 20 o 25 minutos como máximo para dar tus explicaciones. Ok, entonces eh, ya que hemos establecido esto, vamos a repasar brevemente aquí en donde estamos en el curso. Entonces aquí, si ¿sí? estamos en lo que abrimos de curso, lo primero que yo hago es ver el video explicado, luego eh, tomo notas, luego descargo el video del ins, del instructor y eso es para dar el curso en línea. Para esto se necesita una computadora. Si no tienes una computadora, lo que aconsejamos es que lo des de manera híbrida, que es presencial, Combinado con en línea, porque pues ya con eh, ya con un celular es muy es, mu, es mucho más difícil, con, es, es mucho más difícil combinar el, pues, compartir pantalla, descargar el video para celular, es mucho más complicado. Entonces, lo que les animamos a hacer, si es que no tienes acceso a una com, computadora, es que descargues este este cuadernillo y se lo envíes a quien le vas a dar la clase por el WhatsApp, por su correo electrónico, etcétera, para que lo imprima. Y entonces si puedes tú, eh, eh, eh, puedes eh, poner el video, eh, pues eh, a, a través de una, a través de una, de una, de una videollamada. Puede ser en Zoom, ¿no? Eh, eh, puedes tú con, con, compartir desde el Zoom un video de YouTube. Aquí entonces simplemente le haces clic, se va a abrir en YouTube y ya compartes tú el video de pues, YouTube y le vas poniendo pausa y le vas explicando y le vas pidiendo a la, eh, a la persona que vaya tomando notas en la hoja que le enviaste, ¿no? Una vez acabada la clase, una vez que ya terminaste la, la clase, tienes que enviarle el cuestionario. Aquí están los enlaces, copias este, este enlace que está aquí, lo seleccionas, le das clic derecho y luego le dices copiar. Y luego te vas al chat, al chat de a donde estás tú en el Zoom y vía chat. Se lo pegas o se lo mandas vía WhatsApp y le dices que esa es la tarea que tiene que hacer. Pero ojo, no hagas eso sin que tú lo hagas. También ese enlace es el que viene aquí en autodidáctico. Lo voy, lo voy a abrir y aquí... Y aquí, pues, pide que escriba su nombre, su ciudad, y viene el video explicado por si la persona quiere repasar el curso. Normalmente, cuando ya lo vieron, pues, simplemente se van a lo que sigue. Dice, haz aquí, clic en el botón siguiente, se le hace clic en el botón siguiente. Obviamente, me está, pues, pidiendo mi nombre. Le voy a poner mi nombre, Alberto. Parece que sí hay Alberto en Brasil con V, pero bueno, y ya le digo aquí siguiente, y ya viene acá poniendo en práctica la, ens la ens enseñanza, y ya me, ya me pide que yo haga cosas, ¿no? Aquí dice, eh, consulta en tu Biblia, el evangelio de Juan, capítulo 3 versículo 16 luego dice, escribe a continuación la promesa más grande del mundo, y aquí escribo Juan tres dieciséis, sustituyendo mundo por mi nombre y todo aquel por mi nombre, y eso ya lo hago, y así continúo, continúo, con, eh, continúo, hasta terminar al final, cuando dice presiona el botón enviar, para procesar y registrar tu eh, evaluación, y luego vienen instrucciones de cómo lo puedes guardar en tu celular o en tu computadora para que tengas allí la, eh, la evaluación que hayas hecho, todo esto con base a la lección que ya tomamos, entonces eso en cuanto a, a la guía a la, um, a la parte um, eh, a la parte práctica de cómo impartir los cursos en línea, cómo te debes preparar y qué recursos tienes a tu disposición para darlos lo mismo haces con la Lección 2, y luego con los cursos que siguen. Eh, eh, pues luego tienes tú que, pues ya que acabas estos dos, tienes que continuar con la agenda de objetivos, que son tres clases, y luego ya continúas después de esto con el nivel 1, que son cuatro clases, y así vas en este orden. Tú vas en Siguiendo exactamente este orden, es el orden en el cual tú puedes ayudar a alguien a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Empiezas con los primeros rudimentos, agenda de objetivos, el nivel uno, la persona de Jesucristo y así te vas con cada uno de los otros cursos. Entonces, en el siguiente video, que es muy cortito, son menos de son menos de cinco minutos el siguiente video, pero que lo tengo que hacer de otro modo, por dado que lo que quiero es presentarles el Zoom, y ahorita estoy usando Zoom para este ejemplo que te estoy dando. Entonces, eh, es muy simple, entonces eh, eh, vamos a proceder a la segunda parte que viene en el segundo video. Gracias. Sí, sí.